Uno, dos, tres. Performances coming to town. Performances coming to town. Performances coming to town. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos una vez más acá en Perfolatino Latino. Hoy con la visita de Ignacio Pérez Pérez. Tan aguardada visita de Ignacio Pérez Pérez. Este es un programa muy especial, especial para mí, porque eh, Ignacio no es solo un viejo amigo de siempre, eh, que seguimos nos comunicando Ignacio pues eh, eh, eh, es una persona que sigue comunicándome conmigo desde que nos conocemos en 2010 yes eh, antes a, hasta antes con performanceología y eh, eh, que eh, está en Finlandia es de Venezuela pero está en Finlandia eh, sigue siempre se comunicando con todo porque Ignacio es del mundo, está en el mundo. Y aparte de esto, también es el importante creador de Performance elogia, que es una lista, empezó como con, con una lista de, de, de, de eh, eh, Gmail, que fue muy importante para nosotros todos, para todo, todo el, el, el grupo de performanceros de los diseños. 10 uh, yes, de los años cero, entonces, del siglo 21, ¿no? El, el rol que, que Ignacio ha uh, involucrado en este contexto fue muy importante de conexionar todas las personas, entonces, eh, solo por esto ya sería uh, importante entrevistarlo, pero también hoy vamos a hablar, hablar de otras cosas, de su trabajo, de performance, de sus creaciones, de su actividad con uh, eh, Walking Performance, incluso estaba a mostrar a él que ya tenemos el libro que voy a dejar en la en la explicación de vídeo. El libro no es de Ignacio, pero es un libro inspirador de, de la cuestión de Walking Performance. Y eh, Vamos a hablar de todas esas cosas hoy. Hola Ignacio, ¿cómo estás? Hola, querido. Uh, estoy muy, muy contento de estar aquí contigo en tu programa, en tu canal de YouTube y pues eh, con toda esta gente invisible que nos acompaña. Sí. Tengo que lembrar también que este es un programa que es también un proyecto es, también, no, es un proyecto de extensión del Centro de Cultura, Lenguajes y Tecnologías aplicada en la Universidad Federal del Recúncago de Bahía, donde yo soy profesor. Entonces, eh, y es que el programa viene al aire una vez por mes, ¿no? una vez por mes, el tercer jueves a las 15 horas. Entonces, si hoy estás a ver este programa es porque eh, estamos eh, lo haciendo antes, porque es un pregrabado que no es común en este eh, en este canal, pero de todos modos está grabado ya, eh, vas a ver. Y probablemente es el primer programa en portugués de YouTube. Eh, siempre lo digo esto, pero eh, el portuñol es solo yo, porque mis invitados hablan español. Eh, solo yo que aún no aprendí. Todavía es un esfuerzo también de conexionar los artistas de la performance de Latinoamérica. Bueno, voy a te preguntar: ah, ¿Lengua sí. de futuro? Sí, sí, claro. Como Spanglish, todos estos son lenguas de futuro, las lenguas de la mistura. Pero voy a empezar, eh, Ignacio, eh, con, justo con que estábamos a mostrar aún a poco, performance performanceología. Dígame, ¿fue performance performanceología que te llevó para el mundo? O sea, que te ha impulsionado a salir de Venezuela, eh, a hacer cosas en otros países, a venir a, a Chile, a Brasil, a Argentina. Contame cómo fue esto. Um, bueno, primero eh, quiero agradecerte la oportunidad de estar aquí, quiero saludar a toda la gente que está acompañando este video, eh, estoy con la certeza que hay muchos viejos amigos viendo esto ahora, quiero saludarles y mucha gente que serán futuros amigos, viejos amigos. Um, al mismo tiempo quiero decir que la oportunidad de hablar eh, sobre esta historia eh, también incluye mucha gente eh, que hace parte de mi historia y estoy muy agradecido también con, con ellos. Um, mi entrada a performance, y a, empecemos por performance. Um, la un proyecto que hice en Venezuela en el año 2006 junto a Aidana Rico y a Mira Tremón. Este proyecto nació de la inquietud y de la necesidad que los tres nos encontramos teniendo acerca de saber qué es performance. Empezamos abriendo un blog. Que es el que actualmente todavía sigue online. Y empezamos a recaudar, a re reunir documentos. documentos que importamos por internet en español, y más tarde en inglés. Y los comenzamos a subir. Eh... Ignacio. Sí. Eh... Déjame de decir algo. Está muy bajo tu voz. Si puedes o cambiar el volumen o te aproximar más del micrófono, no sé, porque okay. está muy bajo. Mejor, mejor. Creo que aquí en esta floresta donde estoy eh, hay un poco de otros sonidos que se meten ahí, ¿no? Sí. De las plantas. Sí. El sonido que hacen las plantas. <risa> bueno, sigue. Entonces, todo empezó con performanceología y con performanceología en inglés. Um, más o menos así, pero no. O sea, um, la historia es que comenzamos junto a Irana y a Amira ambas artistas y compañeras eh, de estudios en la Escuela de Artes, donde estuvimos estudiando la Escuela de Arte, eh, Instituto de Estudios Superiores eh, en Artes Plásticas, Armando Reverón, allá en Caracas, en Venezuela. Eh, nos encontramos con esta inquietud y sucedió que, sorprendentemente, esta inquietud no solamente era nuestra. Eh, y digamos que esta fue la sorpresa principal. Ajá, ya entraste ahí a una área. De sí, sí que sí que. Eh, entonces, eh, pues eh, fue creciendo lentamente pues, el proyecto. Porque al mismo tiempo que, que comenzamos a incluir eh, documentos que nosotros mismos buscábamos y encontrábamos eh, por internet, incluso muchos textos los transcribimos nosotros mismos, de libros o de artículos que, que nos pasábamos en ese tiempo, um, comenzamos a recibir eh, contribuciones de artistas de performance y de, de investigadores uh, en Latinoamérica y fuera de Latinoamérica. Disculpe, estaban... esto empezó en 2006, tú dijiste. 2006. ¿Sí? sí, sí. Entonces, um, nosotros abrimos una convocatoria y nos dimos cuenta que esto era una necesidad pues, iba más allá de nuestra nuestra frontera y en nuestro propio ámbito pues personal y nos dimos cuenta que estábamos haciendo un archivo con todo uh -huh. lo que explica um, esto fue un trabajo grandísimo eh, pues nunca recibí, lo hicimos todo el tiempo eh, sin dinero hicimos todo sí. el tiempo nuestro propio esfuerzo nuestro propio tiempo y con el y con todo el apoyo de toda la gente que se interesó en el proyecto pero debo decir que en ese tiempo ya nosotros estábamos digamos como teníamos algo de, de, de experiencia con con eso que luego entendimos más a profundidad que era perform porque junto con Aidana eh, hicimos creamos un proyecto en, en, en esa misma contexto de esa misma escuela de arte eh, de un colectivo de performance uh -huh. en ese tiempo, eh, nosotros empezamos leyendo poesía estábamos interesados en, en, en la poesía pero nos aburrió muchísimo la idea de que la poesía fuera solamente este, leída sí, o leída sí, de forma sí. digamos, tradicional uh -huh. entonces comenzamos a incluir el cuerpo y comenzamos a incluir pues esta necesidad de, de esos otros lenguajes que estábamos allí igual eh, en el contexto de la escuela de arte eh, aprendiendo investigando fueron apareciendo allí en, en las experiencias que tuvimos eh, en estas lecturas de performance entonces descubrimos que estábamos haciendo algo que llamamos poesía somatizada algo así esta poesía que pasa primero por el cuerpo y, y termina siendo una experiencia que va más allá también de las palabras. ¿no? Uh -huh. Entonces, um, performanceología digamos, es una consecuencia de ese camino. Y o sea, esta, esta poesía somatizada, en verdad, era ya la... Uh, la performance. Porque cuando, cuando nosotros nos encontramos cuatro años después, ya estaban vosotros, que te encontré con Aidana, estaban vosotros ya eh, bastante eh, vida estaba bastante los contactos, todo eso, había, esto había se agrandizado muchísimo, ¿no? Y ya estaban fuera, y ya eran artistas internacionales porque ya estaban en, en la ruta, en la calle, en camino, ¿no? Caminando, eh, eh, había ya una, un, debo decir, incluso, un conocimiento de performance que yo mismo no tenía, que vosotros tenían. Eh, me acuerdo, por ejemplo, ya en San Pablo, unos años más que estábamos juntos, cuando te invité a tú y a Idana para para Performa Paso. Eh, y me acuerdo de vosotros hablando de Black Market, que era algo que había escuchado hablar, pero aún no lo conocía. Estábamos en un bus, no sé si tú te recuerdas de eso. Eh, vosotros hablaban de el, del encuentro con Black Market. O sea, vosotros ya tenían hecho viajes y todo eso eh, nos para nosotros en Brasil aún era un sueño de saber de estas cosas y de conocer mejor bueno claro. entonces eh, este, este estudio este colectivo que hiciste en, en la escuela se cambió en una práctica de performance eh, de contacto internacional de performance sí. claro. Ah, también debo mencionar que claro, en ese tiempo eh, en la escuela de arte había un, una, una materia eh, que se llamaba Artes del Cuerpo, dirigida mm. por una artista y profesora venezolana que se llama Consuelo Méndez. Consuelo Méndez. Y claro, este contexto en estos estudios donde investigamos muchas eh, técnicas y y metodologías relacionadas con el cuerpo y formas creativas. Um, allí el performance estaba de algún modo presente. No era lo único, lo central, pero era parte. Entonces, mm. eh, esto fue bueno, muy importante para luego desarrollar nuestro propio, nuestro propio trabajo como artista de performance y luego con, con el proyecto de performance como organizadores y como... Eh, llevando de porcelar. Continuamos. Entonces, okay. um, entonces, había este currículo, puedes decir así, había ya un intento de pedagogía que esta profesora y tal vez otros profesores estaban ya trabajando en esta dirección. Lo que coincide un poco con lo que pasó en Brasil también en esta misma época. Claro. Um, para poder viajar en mis recuerdos y, y, en, y en, en, en mi biografía, yo tengo que uh -huh. hacer en un momento una pausa aquí, ¿verdad? Sí. Hacer una pausa. Pausa. Pausa. Una pausa que continúa siendo la grabación. Uh -huh. Y es un momento en donde el tiempo deja de ser esta línea uh -huh. que se extiende de un momento a otro, pero más bien es una línea... tiene un cuerpo. Uh -huh. Y yo preciso de entender esto para poder continuar con este viaje, ¿no? Uh -huh. um, Venezuela también quisiera... Decir que Venezuela atravesaba un momento de transformación importante, ¿no? Uh -huh. Entonces la escuela de arte era, sin quizás, saberlo nosotros mucho, un espacio como de, de, de, de resistencia, ¿no? resistencia creativa. A cosas que luego ya se fueron definiendo más fuertemente. ¿no? en la historia, en estos últimos eh, 16 años, 15. Años. Entonces, um, la necesidad de hacer performanceología también era, de algún modo, la intuición que al mismo tiempo que no existía tal como... como como lo inventamos un archivo de performance en el país al mismo tiempo eh, la necesidad de de tener un espacio donde guardar todo este montón de material que eh, en particular en el país y en el contexto donde estábamos eh, uh -huh. había que, que inventar algo así ¿no? porque sí. luego podría desaparecer y está y está sensación de desaparición eh, luego se fue creciendo aún más. La escuela cambió muchísimo eh, y nosotros nos fuimos del país. Mm. Entonces uh, tuvimos la suerte que en esos años que estuvimos desarrollando el proyecto en Venezuela, eh, tuvimos contacto con mucha gente que eh, se interesó y contribuyó con su material, con sus textos, eh, con su documentación, artistas que donaron su documentación al, al archivo, eh, tanto digital como físico, el, el archivo también eh, fue creciendo físicamente, teníamos, también recibíamos muchos mucho libros y CDs. Y material eh, por, por correo postal. Uh -huh. eh, nosotros teníamos esta eh, convocatoria abierta en donde la gente podía, pues, contribuir con el archivo y, y hacer parte. Entonces, bueno, mucha gente hizo parte, envió eh, su material. Pero una cosa que, que tú mencionaste acerca de, de la de la participación de aidana y mía en el en, digamos en, en la comunidad internacional fue que comenzamos a asistir a eventos eh, en venezuela y fuera de venezuela tanto para presentar el proyecto de performanceología como también nuestro nuestro trabajo personal como artista de performance y nos dimos cuenta que existía pues en efecto esta suerte de red eh, paralela al mercado del arte eh, y, y, y de algún modo así como subversiva en muchos modos eh, uh -huh. a muchas lógicas que, que, que, que existía y que sobrevivía y que hacía que la performance existiera en lugares tan diversos como como en el estado Amazonas, donde nos conocimos, o en Toronto, uh -huh. donde una vez, o en, en Montevideo, donde nos invitaron, fue el primer evento que participamos, o en Buenos Aires, o en Santiago. esto lo pregunté justo porque hablé con con alexander en el último plato latino y hablamos exacto sobre este esta red de de eh, festivales eh, el sentido del festival y me acuerdo que cuando hablaste de, tú y hayan hablar de eh, black market estaba relacionado con el encuentro en chile no es que tenían este fue de tú que ha venido el contacto con Alexander entonces creo que es mismo por ahí eh, es muy interesante voy a dejar un card acá de la de, de esta entrevista anterior porque justo hace una conexión que va relacionando todas las, todas las entrevistas que ha hecho hasta ahora ¿no? porque todos que mencionan este mismo red internacional de, de performance, ¿no? por eso le pregunté eh, de, de, de, de cómo llegaste a esta conexión, pero en verdad tú y Aidana eran parte integrante de esto entonces, ¿no? Eran un nelo de la cadena, ¿no? Claro, claro, pues eh... Creo que um, tuvimos la suerte de, de conectar, pues, muchos artistas eh, de la región, de Sudamérica, con Venezuela. Y al mismo tiempo, como hacer el puente para artistas de performance en Venezuela, eh, con, o con festivales y eventos y, y otros artistas y otras gentes interesadas en performance en el mundo. Éramos como mm. un puente, pues, digamos. Eh, también tú mencionaste la lista de correos, eh, uh -huh. en, email, en, en, en esto que se llamaba Google Groups, uh -huh. eh, en donde allí circulábamos, enviábamos y recibíamos e eh, de convocatorias e información general sobre performance y mucha de Latinoamérica, que ayudó muchísimo a conectar y a... Y a generar, digamos, esta, esta, esta sensación de comunidad que existía no más allá de la, de la frontera y qué importante que en ese tiempo el facebook estaba todavía empezando lentamente entonces es una época donde sobre todo el email y las páginas web tenían como esta presencia más importante luego esto se transformó con el facebook se hizo más central allí y, y bueno, ahora no sé cómo es. Yo no like, usando mucho el Facebook. A propósito de esto, tenemos acá una de las páginas de Facebook que tú tienes. Me voy a, a compartir ahora. Que es uh, la página. Y así ya empezamos este anuncio también. está con Esta. esta Conversación también en torno a, a global performance artworks, no este movimiento que ha hecho tú en, eh, de, de artistas alrededor del mundo. No pienso que ah, que exista otro que pueda que puede representar mejor esta idea de global performance artworks, lo que tú porque al final, de todo lo que estamos hablando aquí, es siempre de este, de este nomadismo, puede decir así, de, este, de esta visión nómada de, de un artista que a partir de ahí, bueno, cuando vienen a, a Brasil, cuando se van a Uruguay, después, cuando tú te vas a Finlandia, a sitios tan lejos como estos, Uh, hay muchas cosas que, que hay muchas conexiones que ya había hecho por la internet y que se empiezan a, a hacer más sentido porque ahí estabas con los artistas mismos, no en directo entonces eh, habla un poco de esto de, de performance art artworks o artistas alrededor del mundo como como te planetarizas chico Um, aquí tengo mi, mi animal de fuerza, de, de la fuerza, chamánico. Con el cual no podría haber hecho este camino. Sí. Hasta aquí. Eh, el Global Performance A box es, digamos, como un proyecto que ocurre como a paralelo a, a performanceología y eh, ocurre digamos como consecuencia también de por qué performanceología existía eh, junto con otros artistas colegas amigos en, en Caracas nos dimos cuenta que, que teníamos la misma necesidad de hacer performance, y no solamente de hacer performance, pero de, de presentar eh, performance eh, de un modo específico. Eh, nos interesaba mucho la calle, Caracas, pues es un lugar en que ahora yo lo pienso así, ¿no? La calle está eh, todo el tiempo invitándote a participar en algo. O uh -huh, uh -huh. sea, uno no puede estar realmente pasivo, como, como por ejemplo, ahora en este tiempo de vivir aquí en, en el norte de Europa, aquí en Finlandia eh, es realmente como la posibilidad de, de como estar muy pasivo. Eh, me gusta como pensarlo así, en esta idea como de participación o pasividad en el espacio público nos juntamos varios amigos colegas a presentar un trabajo juntos nos interesa también esta idea de colectivo un día nos fuimos a la calle con un montón de objetos así como estos que tengo aquí uh -huh. Nos pusimos en medio de la calle, en, una, en un bulevar muy concurrido en Caracas y nos detuvimos a hacer performance. Entonces, uh, ocurrió que uh, en este lugar eh, se practicaba mucho la economía informal, es decir, había algo que se llamaban buboneros creo que en, allá en, en Brasil le llaman barracas. Sí, sí. Cambia luz. eso. Eh, en este bulevar había muchísimos de estos instalaciones uh -huh. muy, muy estéticas ¿sí? donde vendían... Pasa lo mismo en toda Latinoamérica, ¿no? En toda Latinoamérica. Entonces... Esta es una cosa que quería te preguntar, aliás. Uh, porque estábamos viendo ahora una performance en una calle europea, que es totalmente diferente de esta realidad de Latinoamérica. Entonces, eh, pienso que uno, los artistas de Latinoamérica son los que están, porque tiene esta calle compleja, eh, eh, llena de señales y cosas, están muy preparados para lidiar con esta situación, mientras que los europeos a veces se sorprenden con cosas que nos sorprenderían a nosotros. Uno, e dos, que en consecuencia, eh, de, de cierto modo estábamos a enseñar, porque tú tienes las dos experiencias, tú tienes la experiencia de Caracas, por ejemplo, que no es en nada diferente de Río, de San Pablo, de Santo Amaro, acá, que también estaban unos chicos latinos a hacer cosas en, en el cruce de, de la calle, pero al mismo tiempo, tú tienes la experiencia de hacer cosas como el fauno que estaba ahí, en, que sé que no eras tú, pero de todo modo, este tipo de experiencia, como nosotros hicimos en... en ¿Cómo se llama? ¿Ostrava? Uh, uh, Ostrava. Ostrava iba a decir Orkut. <ríe> Ostrava. Que en Ostrava, por ejemplo, en la República Checa, tuvimos más audiencia en las calles do que en el, el venio en el, el sitio donde presentamos. O sea, eh, me parece que eh, tenemos una sabiduría, eh, esto que lo quería llegar, una sabiduría del cuerpo, como la llama acá la pensadora Sueli Ronique, una sabiduría del cuerpo para eh, construir esta esta performance en las calles? ¿No piensas tú lo mismo? Estoy totalmente de acuerdo. Y creo que, que cada vez se hace, incluso hasta más... Um, nos, eh, es in, eh, no se puede negar, es innegable. Es, es como una conciencia que, que crece y que... Eh, o sea, por ejemplo, con estos movimientos sociales, activismo en la calle. O sea, todo esto forma parte, como tú me contaste el otro día sobre cómo, cómo con esto de, de que está pasando también pues, así, ¿no? Como todas estas cosas que están ocurriendo en la calle también ocupan el lugar de performance, ¿no? Y que, y que no, es nada, no, no es nada parecido a, lo que, a la realidad de, de otros continentes como aquí en Europa, ¿no? en donde se produjo, sí. pues, mucha historia que nos, nos fue enseñada. Nuestra historia tiene que ver con, con resistencia, con, con, con salir, con carteles, pero digamos que como que la poesía primero atraviesa la política. Sí. Y que quizás hay unas formas más sutiles que otras. Pero, sobre todo, por ejemplo, si pones... Eh, estas imágenes que hay milla adjacente a, a, uh -huh. a la de en estos pequeños cuadritos aquí abajo uh -huh. sí sí acá eh, esta es una performance eh, que ocurrió si recuerdo bien en Tegucigalpa por un artista local eh, donde pues intenta pues, responder a la violencia que hay de femicidios en la calle uh -huh. y en el país, en la ciudad. Entonces, que ocupa, usa este esta luz y hacen un camino, uh -huh. caminar, una procesión, con esta, y, y ella va iluminando el camino a estas mujeres que la acompañan. Qué interesante. Entonces, sí, estoy de acuerdo, este, esta sabiduría del cuerpo está manifiesta todo el tiempo. Pero también esto se ocurre en esta realidad de estas ciudades que tenemos en Latinoamérica, que son también este collage, esta mezcla de, de cosas, de historia, capas y capas de, de información. Y de, y, o sea, no hay como... Realmente, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, Francisco Escudero. Entonces, este, eh, porque esto es una cosa que me, me parece que ya es una diferencia favorable a, a la performance en general, porque eh, en una de las discusiones que siempre tenemos sobre la... Lo específico de la performance, lo que pasa, con, con, sobre todo cuando hablamos con personas que no saben exactamente lo que es, que todavía nosotros también no sabemos, pero eh, hay siempre esta cuestión, ¿dónde se puede ver? Eh, eh, eh, para nosotros ya empieza que todos, creo que todos, eh, por ejemplo, nosotros acá cuando empezamos una nueva fase internacional de nuestro festival, ¿dónde empezó? En las calles. Entonces, la calle es una referencia fundamental porque es incluso el sitio en, en los países periféricos en donde todo pasa, ¿no? Y por esto es muy difícil ahora. Nosotros no podemos salir, salirnos a la calle. Todo eso es... Y al mismo tiempo tiene este, eh, esta dimensión que ultrapasa, ¿no? las, por eso se puede hacer incluso con, con nada, con poquísimo presupuesto, porque se hace fuera de los centros, de las instituciones, de las cosas que, son, que ya están armadas para un, para un, un resultado. ¿no? Entonces se invierte esta lógica que hace que eh, como antiguamente hacíamos nosotros, tenemos que irnos allá, tenemos que nos quedar aceptados en este espacio para que podamos eh, eh, tener el derecho de se presentar allí, eh, hacer en la calle. Por principio es lo que los jóvenes hacen como forma de decir estamos acá, pero a ninguno nos lo percibe este nuestra existencia, entonces eh, mostramos nuestra existencia por principio, no esta es la orden de, de pensamiento que estaba haciendo. Entonces el caminar que viene, eh, es importante destacar esto, viene de los uh, situacionistas, de la deriva, todo eso, este caminar es eh, una herencia no de principio de performance que es eh, fundamental para nosotros en Latinoamérica. no. Estoy intentando hacer como que una tipificación con ninguna voluntad de transformar esto en una regla, pero de todo modo es una, una probabilidad que veo que, se, que siempre es muy frecuente. Y, y tú, como mundo bueno, natural que, que tenga bueno, para, esta... Para, eh... Terminar de, de comentar esta historia de cómo nació el proyecto de las Global Performance AdWords. Eh, hicimos performance en la calle. Nos detuvimos en este bulevar, en el centro de Caracas. En el, sí, en el centro. Y llegó la policía. Entonces mm. la policía nos dijo, por favor, eh, tienen que salir de aquí. Mucha gente pensaba que nosotros estábamos vendiendo cosas. Porque justamente nos instalamos en el mismo lugar donde estas barracas buhoneras uh -huh. se instalan y teníamos un montón de cosas ahí puestas y haciendo pues, cosas que de pronto no tenían una lógica para alguien que estaba esperando querer comprar algo. ¿no? Entonces, hay estas dos razones por las cuales sacarnos ¿no? la eh, Tienen este montón de cosas que, que no es legal, la verdad. Estos buhoneros generalmente cuando llegaba la policía tenían que salir corriendo, eran todos ilegales. Y, y la otra razón era que, que ya lo están haciendo, ¿no? Siempre eh, lo que me, interesa, muy, me interesaba muchísimo, y me interesa la performance en la calle es eso, ¿no? crear esta incertidumbre. Mm. ¿Qué está pasando, que es esto, ¿Qué? porque esta persona está allí tirada poniéndose. Flores en las orejas, ¿no? por ejemplo. Entonces, nosotros nos fuimos, pero nos dimos cuenta que la performance la podíamos continuar caminando, y así empezó el proyecto. Sí. Comenzamos a caminar. Eh, y varias veces que nos encontramos, eh, hicimos las performances caminando, empezábamos en el lugar donde el encuentro anterior terminó, y, ter y cuando terminábamos, empezábamos el siguiente encuentro en ese lugar. Entonces comenzamos a hacer como una especie de gran recorrido a través de Caracas. Y esa forma natural, ¿no?, de encontrarse con, con la vida. Sí, claro. Ahora, eh, esto me, me lleva a preguntarte ahora sobre tu trabajo mismo, porque uh, en este contexto nosotros tenían que... Eh, y después tú, solo, eh, en otras ocasiones, como estuvo contigo en Slavic Tropicalia, ¿no? en nuestra gira por eh, el este europeo. Eh, déjame explicar a, a, a los que están eh, viendo ahora. En 2012 eh, me fui a... a ¿Cuántos sitios? A, a Polonia, eh, a República Checa, eh, a, a Suecia, eh, no me acuerdo más, hicimos una gira que a veces era una tarde en una ciudad, una cosa así, para hacer performances en Turku, principalmente en Turku, en Finlandia, para hacer performances. Eh, en varios sitios. Eh, bueno, había los venues, no los sitios fabulosos como el Teatro Teater y de Elena Keila, que fue eh, fabuloso, eh, pero a veces lo haríamos en, en, en las calles como Ostrava, también hicimos en el club en Ostrava con una persona así <risas> lindo. Eh, eh, pero al mismo tiempo, toda la performance, porque encontramos el genial Chiri Surufka allá y mostraba. Eh, pero todo eso, lo, lo que siempre me pregunta es: ¿cómo esto impacta, cómo esto resulta en tu propio trabajo? Porque sé que tú tienes una línea de pensamiento, no exactamente un plan. Eh, bien trazado, pero de una línea de acción y todo eso. ¿Cómo piensas tú eh, la, la, la involucración de tu trabajo? ¿Cómo evoluye esto? ¿Cómo eh, crece? ¿Cómo se, cómo, se torna eh, una obra que todavía es efímera, pero es una obra? Eh, cómo, ¿Cómo esto resulta en tú? en tu trabajo porque así podemos hablar un poco también de los otros de los otros uh, de los otros sitios que me pasas. Ah, bueno esa es una pregunta que he hecho desde el principio uh -huh. ¿Qué estoy haciendo uh -huh. y, y qué estoy haciendo incluye pensar que es el arte y pensar, pues, esa experiencia de estar vivo y lo que me trae a performance y lo que incluso si yo quisiera dejar de ser performance cuando comencé con unos amigos a hacer algo que le llamamos huelga internacional de performance es como estar condenados sí. a eso, no estar condenados a, hacer, a a estar en ese espacio de creación y eh, la forma en que he podido como responder esto aparte de mi propia práctica es que me he encontrado con gente y con referencias muy importantes que han sido como guía y una de estas es una frase de Robert Filiu este artista francés que participó en el movimiento flux Ignacio, habla más perto del micrófono, si no, no nos escuchamos. Robert Filiu dijo, uh, el arte es lo que hace que la vida sea más interesante que el arte. <risa> <risa> y así he estado haciendo. Pues. La vida me ha traído aquí, allá. Um, yo comencé pues haciendo performance, comencé eh, integrando mi interés con la poesía escrita, eh, con la fotografía, que eh, en el tiempo que estuve en Venezuela trabajé con dos fotógrafos, eh, luego que eh, decidí salir de la escuela de arte, no continué, no me gradué de la escuela de arte. Sentí que no necesitaba esto. Y comencé uh -huh. a trabajar con estos dos fotógrafos y participé en dos colectivos, en este colectivo que hicimos en, en la Escuela de Arte de Performance y Poesía somatizada, somatizada. Este colectivo se llamaba La Llave Está Abajo, Señora Cristina. <risa> y pues como el nombre era bastante... Así... Uh -huh. um, barroco barroco y <ríe> un baile todo <ríe> entonces <ríe> <dijiste> esta palabra <ríe> y, bueno, algo, y luego pues hicimos eh, participé en este proyecto que se llamó Poetas en Tránsito en donde leíamos uh -huh. poesía en la calle y en locales eh, en, en, en, en la ciudad y fue una experiencia pues también en los autobuses, etcétera. Pero, um, ¿cómo todo esto hizo parte? Pues, de ¿Cómo se fue, como, como dijiste, ¿no? esta idea de evolución o de desarrollo del trabajo artístico? Um, pues, cada circunstancia, yo fui, como, digamos, respondiendo ¿no? a, a cada momento, a cada, a cada encuentro que tuve por ejemplo, contigo, allá en Brasil. Pero me acuerdo, sí, sí, es verdad, pero me acuerdo que en todas las ocasiones, incluso esta camisa, ¿cómo se llama este en español? Esta t-shirt que estás usando ahora, la utilizabas en nuestra performance en Teadas Teater en 2012. Entonces, hay unas cosas que siempre si repiten, que vuelven, ¿no? Eh, entonces, eh, sí, resulta de los encuentros, pero al mismo tiempo es una, una colección de movimientos, de cosas que se invergan en el cuerpo, que se, como, como el tigre, como los objetos, como las plantas, son cosas que vienen junto, ¿no? Por ejemplo, ahora estás también en una escuela ahí en, en Finlandia. Entonces, eh, sigues eh, aprimorando, eh, eh, perfeccionando esta este vocabulario. Lo que me interesa es empezar a pensar que hay como que una gramática, un, un vocabulario, una cosa que tú siempre eh, vuelves a esto en los encuentros, mientras que también la transforma cuando tienes los encuentros, ¿no? Claro. ¿Qué piensas de esto? Um, es lindo como lo dice. Pues a mí cada vez me gusta más pensar en lo que hago desde el contexto de, de las cosas que digo, más que como propiamente, como si fuera algo... Eh, exclusivamente del, del, del ámbito artístico. ¿no? Uh -huh. Para mí la, la vida es este viaje psicodélico en donde tú no sabes realmente qué estás viviendo porque todo esto, realidad en la que nos dimos cuenta que estábamos viviendo. Mira, mientras mirábamos la ventana, cansado de la burocracia y corrupción. Pensando entonces, en la entonces vida. Entonces piensas, ¿por qué? ¿por qué no una huelga? <risa> que es casi, en performance es casi, bueno, si, si tienes esta conexión con la vida, ¿no? Como hablas, eh, significa que todo el tiempo estás viviendo la performance, se está viviendo la performance, la huelga de performance es, solo puede ser una broma porque no se puede hacer una huelga de la propia vida, ¿no? Esto me gusta muchísimo esta idea porque siempre sigue siendo una indagación sobre todas las indagaciones que los artistas hacen sobre su propia obra y al mismo tiempo una respuesta que nunca responde. ¿no? Únete a todos y haga una huelga internacional de performance. Incluso ahora, en este momento, estamos nosotros haciendo una manifestación de la huelga internacional de, de arte de performance, y si los otros que están a nos ver ahora, se si desean participar también, pueden participar desde sus casas haciendo huelgas de performance si quieren. Bueno, de todo modo, esto es uh, la idea eh, es de, de, de pensar eh, eh, eh, en, una, en una secuencia de cosas que son que siempre vuelven, ¿no? Entonces, reformularía la pregunta, te preguntando, ¿qué es lo que vuelve siempre a Ignacio Pérez Pérez? Sí, para mí vuelve siempre la idea de tránsito, la idea mm -hmm. de este incluso tránsito que me incluye pero me atraviesa yo siento que cada vez eh, mi experiencia como, como individuo no solamente marca eh, lo que hago sino como que yo me siento acompañado y me siento incluido me formo parte no solamente de, de personas, otras formas de vida y, y estas memorias de otra gente que están aquí ahora en este tiempo de vida. Y, y esto me ha llevado, por ejemplo, a, a, a desarrollar esto que estás mostrando ahora. Esta práctica que se llaman fotografía de calle y que para mí es como esa celebración del de poder Ocupar un espacio como el espacio público, pero que realmente es el espacio del, donde ocurre la vida entera y, y poder estar allí y, y observar y, y poder, digamos, como ver la, la extrañeza que tiene y la poética que tiene, la, la belleza y la, las sutilezas y... y el misterio que le envuelve, ¿no? Este es un que... tú que, que tú eres uh, uno eh, también un... Eh, mientras que performero, pero también un fotógrafo? Entonces, un cronista de la, del cotidiano, ¿no? A través de la imagen. Con la fotografía eh, me ocurrió algo muy particular, que... Um, cuando llegué a Finlandia en 2012, um, en ese tiempo yo hice parte, participé de muchos eventos que habían aquí en Finlandia de performance, lo uh -huh. cual agradezco muchísimo y, y, y, y reconozco que me ayudó muchísimo a, a esta transición que todavía vivo de, de Venir de aquel universo, ese otro planeta, que es Latinoamérica, a, a este norte frío y distante en, en donde vivo, ¿no? En donde las cosas ocurren simplemente de otro modo. De, de verdad, es una transformación, una transición que, que, bueno, es la vida entera quizás, ¿no? Porque uh -huh. por ejemplo, el lenguaje, ¿no? para mí Pero, es el lenguaje hablado Lo, la persona más fue importantísimo porque fue como una forma de poder comunicarme con otras personas una cosa que puede explicar esto también es el amor porque tú fuiste a la Finlandia por una relación de amor entonces también esto te movió no esto es una esto siempre es, la, es una de las cosas que hace con que universos enteros se transformen. Eh, veo esto también en tu vida, no A las cosas que van se cambiando eh, por, estas, por esta motivación también. Esto es muy importante, creo. Pero ah, ah, pienso que esto tenía que pasar contigo porque estaban ya... Estabas ya en el límite de, de, de esta... De, perdón. De esta experiencia latina y ahora tenía que tener el otro lado, como dices, que es, pero empezaste radical, ¿no? Porque solo más radical que esto, se podría ser si se se estuvieras en, en Rusia, en Siberia o algo así. Porque Finlandia es como si fuera esto, pero muy más light, ¿no? Menos fuerte, menos frío y todo eso. Bueno, a partir de ahí y, y empezaste a hacer performances también en, en no solo en Finlandia, pero en Europa en general, ¿no? Sí, participé también de la comunidad de performance en, en Europa. Eh, pues muchos viejos amigos que se puede encontrar en persona y que pues me dieron la, la bienvenida y se interesaron pues mucho en, en la oportunidad de yo estar acá y de hacer pues mostrar mi trabajo. Um, pero lo que dijiste, creo que eso es importante poder decirlo aquí, en este contexto uh -huh. que estamos hablando pues, así como dos amigos, aunque nos acompañen este montón de personas viendo este programa. Eh, el amor... Eh, es ese sentimiento por el cual yo he hecho todo lo que he hecho. Sí. Yo empecé a escribir poesía porque me enamoré de una muchacha que no estaba interesada en mí, allá en Caracas. Y yo me senté una noche a escribir un poema. Yo reconozco que ahí empezó este, esto, todo esto, ¿no? Y eh, me ah. dije, eh, ah, ¿qué edad tenías en esta época, Ignacio? ¿Cuántos años tenías? Esto, esto era final de los años 90. Cerca del 20. O sea, eras muy joven en esta muy época. Joven, muy joven. Sí, sí, sí. 15 o más o menos. Mm. Entonces... Um, lo mismo pasó con cuando yo comencé a estudiar en la escuela de arte conocí a Aidana Rico, Aidana mm. se hizo mi compañera y al mismo tiempo mi, mi colega y con quien hicimos proyectos de performance los días juntos. Um, Aidana que por final eh, va a venir eh, próximo a a chino latino también está invitada de todo ya dije que viene que viene entonces tenemos eh, en el futuro, la visita también de Aidan Sí, prosiga. Um, y luego, pues, cuando me fui de Venezuela, si sí puedo hacer estos saltos así en el tiempo, mm -hmm. porque, como mm -hmm. había dicho antes, esta línea biográfica así, para mí es, eh, es graciosa. ¿no? Yo mm -hmm. siento que, como dicen, la vida me trae como recurrencias y... Y conexiones tardías. Um, yo estuve en, en el 2011 en, entre Argentina y Chile con la idea de, de estar pues, allá mucho más tiempo, pero justo antes de, de decidir eh, volver a Venezuela a finales del 2011, um, en la calle, en una celebración de fin de año, en Valparaíso, conocí a Katri que fue mi compañera mm. con quien vine a Finlandia. Entonces, digamos, como que esa historia de, del amor, y de estar enamorado y de, y de seguir, digamos, este espíritu, es lo que me ha marcado, me, la verdad puedo decir que ha sido también el... el el, el motor de las decisiones de mi vida entera, ¿no? Sí, sí, sí. Me este recuerdo es muy que nos conocimos en Brasil, en, en, en Amazonas, Semper. ¿cómo es que se llama sí. la ciudad? Conocimos? En Manaus. En Manaus. Manaus, la principal ciudad de Amazonas que muy terriblemente enfrentó algunos de los momentos más terribles de pandemia acá en Brasil porque han retirado los, los, el oxígeno. ¿no? Tuvo una crisis de oxígeno, como pasó un poco en Bolivia, ¿no? entonces fue muy difícil. Manaus ha vivido en estos últimos tiempos una situación muy, muy, muy pesada, muy difícil. ¿no? Eh, pero es una ciudad fantástica, sabemos nosotros, eh, es que estaba esto es una cosa que también tenemos que hablar, que es muy importante, fue uno de los primeros, estaba hablando de esto. Uh, estos días también fue uno de los primeros uh, uh, presupuestos para, para performance, exclusivos para performance. Incluso se decía, era, era un presupuesto para performance, es un edital del gobierno federal que hoy ni siquiera se imagina una cosa de esta en este contexto que estamos, pero era un edital para performance, salones, eh, fotografía. Mira, eh, una parte estaba todo reunido y una parte de performance ha dado origen a tres festivales de performance. Uno que se pasó en Río en eh, el mismo año, creo, 2011, con Daniela Labra. Este de Manaus, que era de un grupo de artistas de teatro. Mira qué interesante. Eh, también eh, un otro festival que no me acuerdo ahora, pero era una, un presupuesto muy pequeño y todavía con esto poco, que nunca había existido antes y después también lo continuó, logró, logró, todos lograron hacer un, algunos eventos importantes para la historia que ya son históricos, ¿no? Para para el, sobre todo porque son históricos porque pas, se pasaron no pasar eh, en este evento que estuvimos después después nos fuimos a Brasilia con con con Villa Mederos que hacía esto en el contexto de, de la universidad eh, eh, y esto siguió por todo el año entonces toda esta historia eh, toda esta eh, esta transformación que hablábamos eh, estos días en la, en la historia de Brasil tiene que ver con eso, ¿no? con, con el interés eh, del gobierno, que ya no existía más en Venezuela en este momento, momento para vosotros, pero estaba aún muy fuerte, eh, vuelve eh, de tiempos en tiempos en Argentina ahora, donde ahí está, vuelve, en Chile a veces sí, a veces no. Y nosotros ahora estamos en el periodo terrible, ¿no? Entonces, cuando hablé con Alexander, incluso hablamos de esto, de los shocks, de las mudanzas, de los, cambios, los cambios muy violentos. Porque sabes tú que en Finlandia, por ejemplo, todo pasa diferente. Porque me ha, eh, me ha olvidado de mencionar, y creo que es importante, que cuando nos, nos fuimos a TEDAS, Teateri, uh, no era solo una programación de Elena Kela, sino que había este que era el promotor de todo eso, que, ¿cómo ah. se llama él? Ah, por pues, ah, claro. Que es muy importante mencionar porque es una, una persona que respecta al artista. Fue muy, fue, nos fuimos allá y nos trataron muy bien. Fue el mejor recepción que jamás tuvo, incluso en... en, en, en Uh, instituciones brasileñas, no hay nada semejante, ¿no? Entonces, pues, esto es, eh, es un, una, es evidente, las, son evidentes las razones de esta diferencia, pero de todo modo, hay siempre que mencionar esto, ¿no? Entonces, a partir de, eh, entonces, eh, nosotros tenemos que contar también con estas cosas que para algunos es como infantiles, piegas, todo eso, pero son importantes como el amor, porque si no tienes esto, no tienes más nada. Tienes muy poco para, para que se pueda movimentar, ¿no? Entonces tienes que inventar una disciplina que es una disciplina basada en el amor, ¿no? Si no, no, no sobrevives, ¿no? Este es eh, el fundamental. Quería que hablaste, un, eh, quería volver a la obra propiamente. ¿No? Entonces, una vez más, vamos al, al Vimeo para que a, haga comentarios, vamos a ver si, si logramos hacerlo. Eh, comentarios sobre, sobre las cosas que tenemos acá. Aquí, déjame colocar. Por ejemplo, sobre este, esta performance que me llamó la atención, el peso de la nada, acá, quería que eh, se puede comentar esto. Um, esto ocurrió en la ciudad de Córdoba, Argentina, um, fue una acción para la cámara que ocurrió enfrente a la residencia del artista Verónica Meloni, amiga, colega, a quien visité en ese viaje que hice cuando me fui de Venezuela en el año 2010. Mm. Y luego en, en Argentina, en Chile. Ya luego de vuelta a Venezuela, pasé mm -hmm. por Córdoba y le visité. Hicimos esta acción. Y fue básicamente eh, ocupar este espacio destinado para automóviles. Eh, mm -hmm. Pusimos un peso en esta máquina. Y esa es la imagen que está ahí al principio. Es un peso. Mm -hmm. Activamos esta máquina que es, ¿cómo se llama? El parquímetro. Sí. Y, y durante una hora estuvimos allí parados, ocupando ese espacio. Y la verdad estuvimos intentando no hacer nada, pero hacía un sol tan fuerte, recuerdo, que yo en un momento ayudé a, a mi amiga Verónica un poco a hacerle sombra y, uh -huh. y bueno, se convirtió, digamos, un poco en esa acción. Eso sobrevivir ese sol, esta luz. Eh. No. El tigre en la sombra, ya que hablaste de sombra. Vamos a hablar de una otra acción de sombra. Esta tiene un sonido. Esta acción es eh, en donde, Ignacio. Esto es en el centro de Caracas. Centro de Caracas. Luego sabemos que es Latinoamérica porque el sonido es muy fuerte. <risa> sí, y aquí está realmente bajito el, sonido, el volumen. Y lo ah, que haces es el diseño de tu sombra, ¿no? Sí, yo estuve durante tres horas desde las 9 de la mañana hasta la, al mediodía eh, pintando es un duracional es una performance duracional eh, un poco más. luego pintaba cada sombra eh, ponía este objeto que da como una especie de... dejadme de eh, quedar sin sonido no sé si puede Cambiar para sí sonido para que podamos comentar mejor. Un poco más adelante. Sigues haciendo la sombra. Dos sombras ahora. Sí, porque también hay el cambio de sol, ¿no? La sombra del tigre. Bueno, eh, esto es muy diferente de como esta acá, ¿Qué me dices de esto. Deja de el, la computadora hacer su trabajo. Esto me suena más como las performances de los años 70, ¿no? Como una cosa más referenciada, una historia de performance. ¿También es en Caracas o no? Esto es en Buenos Aires. Buenos Aires. Um, Dígame acá un, en, Juan, en dónde... Es el artista que está en esa imagen. Me gustaría uh -huh. decir que... Él es este, un compañero, amigo, colega, artista, quien eh, particularmente no hace performance, pero se vio muy interesado en performance, en la acción. Nos acompañó muchas veces cuando hicimos trabajos allá en Caracas. Y pues yo puedo eh, decir que me gustaba mucho eh, también documentar a mis amigos. Este ya esto es eh, en Finlandia. Esto es aquí en Finlandia. Que es como si fuera una meditación eh, muy difícil al final porque es enfrentar eh, el frío intenso ¿no? que, que Probablemente estaba insoportable. Esa performance eh, continúa cada invierno. Mm. Así. Ah, y estoy aquí en Finlandia así. Sobreviviendo los cambios del clima y del mundo. Y esta eh, también es en Finlandia o no? Me parece que esta es más antigua, ¿no? La Sinfonía Matador. Pero... Um, debo decir que esta selección de videos son sobre todo videos de performance como pensadas para la cámara ¿no? mm. um, y que muchas de estas performances ocurrieron en el contexto de, por ejemplo, viajes o situaciones en las que no estaba más o menos como la idea de, de hacer algo, pero que así, ¿no? Espontáneamente en el en un parque en Chile en el sur de Chile estábamos acampando y había una cantidad de mosquitos muy grandes que nos azotaban a cada momento mm. entonces yo sentí la necesidad de hacer algo con ellos y se me ocurrió hacer pues, este video que es como emular la idea de hacer dirigir una orquesta ¿no? son tantas son tan grandes que se ve incluso en la imagen el tamaño de los, de los monstruos que eran estos mosquitos. Como te das cuenta, yo me gustaría decir que en esta selección, por ejemplo, de videos que mostraste ahora, eh, las situaciones son las que crean mi respuesta ¿no? como performance. Son esas situaciones sí. a, a las que yo, digamos, me, me veo como puesto o, o, o respondiendo o comunicándome o recreando esta, este contexto. Bueno, sí. esto me da la oportunidad de hablar de una cosa... Uh -huh. Esto me da la oportunidad de hablar de una cosa muy interesante que es la idea del contexto de, que ha de, involucrado a Jan Swierczynski en su libro. Eh, la idea de que, me acuerdo que cuando veniste acá a Bahía, eh, que hiciste una performance... Eh, para empezar un proyecto que era también un proyecto de extensión como este, pero no logró éxito, no, no, no siguió eh, se, se presentando. Pero uh, al fin logramos por lo menos hacer la performance contigo en Secuts. Eh, en esta ocasión me pidió, tú estos son los bastidores que a veces las personas no saben, me demandó tú de irse un día eh, previo para ver cómo era el espacio, todo eso, para que pensabas, para pensar, o, o, o una hora previa, no sé, para que vieses. Eh, después te fuiste hasta las tiendas para comprar las cosas que necesitaba para hacer la performance. Incluso compraste esto, ¿no? ¿Te acuerdas? <risa> sí, Esta, Dulce, que está conmigo hasta hoy, que dejaste conmigo, eh, lo compramos, eh, sí, la luz, la claridad, ¿no? Uh. Eh, lo compramos y después tú hiciste la performance. Entonces, me interesa mucho hablar de esto porque eh, hay siempre este discurso, bueno, los performers son personas que no hacen nada, que llegan en el momento e inventan algo y todo eso es una fraude y todo más. Entonces, eh, eh, quería hablar un poco de esta metodología, ¿no? Cómo, cómo eh, lidar. Creo que la performance y sobre todo la performance que tú haces es una performance que piensa a partir de un, de un acontecimiento, ¿no? Es una formas de creación que es un poco una forma contemporánea, muy importante, que se entrega al contexto y a partir del contexto vienen las ideas y empieza esto de hacer las cosas. Como tú hiciste, por ejemplo, con una, un aparato de televisión roto que estaba ya que tú lo colocaste e incluso se transformó en un durante unos tiempos, se quedó allá como una memoria de la performance. No, oh. no, no sé si te hablé de, de esto, pero de todo modo, esto pasó, ¿no? De, y la memoria del evento fue muy importante, incluso para eh, garantizar que aquel espacio seguiese de, de aquel modo como un espacio de performance. Y hasta hoy, este espacio en Secult, es una, que es un espacio que no tiene no está muy claro cuál es la finalidad de este espacio, es un espacio amplio que cuando yo eh, de el laboratorio de performance lo utilizamos casi todos los días, no se podría incluso llamar este espacio de espacio Ignacio Pérez Pérez porque es, eh, fue como que inaugurado por tú y que después fue, se cambió en cine, se cambió en, en, varias, eh, eh, en varias cosas, incluso es un espacio que es, uh, por ejemplo, las fotos que son sacadas de nosotros, que a veces aparecen en Facebook de, del grupo de profesores de Secut está siempre en las escaleras de este espacio. ¿no? Entonces, ah, quería que hablaste un poco de este encuentro con las cosas, eh, de, eh, de la respuesta que construye, eh, pensando en tus trabajos recientes, ¿cómo, ¿cómo viene haciendo esto? Porque estás en una ciudad muy pequeña, con pocos estímulos para esto, ¿no? Esta respuesta a, a lo que está ocurriendo ahora mismo. ¿no? Es básicamente el encuentro de, la, de mi poder creativo con este instante de este ahora, de este estar aquí consciente y percibiendo que eh, la posibilidad que hay en este estar ¿no? y, y lo que la imaginación comienza a, a, a invitarme a, a participar ¿no? y como estas cosas que están rodeándome comienzan a, a también modificar esta imaginación. Um, no sé, yo puedo decir que, que eh, el caminar es muy importante en mi práctica artística porque es cuando puedo poner en marcha este proceso de, de creación, que al mismo tiempo es eh, el momento en que está ocurriendo lo que hago como arte. Pero al mismo tiempo es el momento en que se está gestando lo siguiente. En el caso de cuando estuve allá en, en Santo Amaro. Uh -huh. en, en la universidad donde me invitaste a participar en tu evento. Eh, yo estuve haciendo una caminata antes de, de hacer la performance. Y, y recuerdo que, que las cosas que hicieron parte de, de lo que presenté allá vinieron. Pues es como estar un poco consciente de lo que está allí. La potencialidad que todas estas cosas tienen. O sea, y cuando digo cosas, también me refiero a, a la arquitectura, eh, los la objetos físicos pero también eh, situaciones como, como el hecho de que uno pueda hacer cosas o no, se puede prender fuego o no, se, este tipo, las reglas de los lugares. ¿no? Sí. Las, las performatividades que ya existen predefinidas para cada lugar y para cada contexto. Es como ese proceso de leer esta, este, este texto uh -huh. y tomarlo como material. Um, esto, claro, no sé, en Venezuela, quizás, eh, yo caminando, eh, cuando empecé a, a tomar fotos y a, y a estudiar en la Escuela de Arte, esto era una práctica con, constante. O sea, no, no podría como diferenciarla así de algo que decidí un día que fuera como mi obra o mi, o mi mm. forma de hacer algo. Sino que, digamos, naturalmente yo me di cuenta que ese era el modo de hacer. Y, Preciso y, porque esto es nuestra propia vida en Latinoamérica. O sea... Si no hacemos esto, esta lectura semiótica de todas las cosas, cómo sobrevivir, ¿no? Solo sobrevivimos porque sabemos leer el espacio, leer las personas, leer el contexto, todo, a vuelta, para comprender lo que, y, y comprender de inmediato lo que pasa, ¿no? Porque tiene que hacer esta semiótica flash, ¿no? Rapidísimo, ¿no? Sí, eh, en Caracas es algo que se llama estar mosca. Estar mosca. Y es ¿Sabes qué? Que tienes muchos ojos y está. Ah, a mí, qué a bueno. Cosa que puede pasar. Porque acá hay una giria que no se usa más en, eh, en, en Río, que es Moscando. Moscando o sea. es el contrario, pero es la misma cosa. O sea, estás como una mosca eh, abandonada eh, que que no está percibiendo que puede ser muerta. ¿no? Entonces estás moscando, estás distraído, ¿no? ah. que es un, un sentido inverso de la misma cosa. ¿no? Vea que, que todas estas semánticas están presentes, o sea, que para no queriendo hacer un, un, un trocar letras, pero de todo modo, es como eh, la presencia, la construcción de la presencia es esencial para la propia vida, ¿no? No se está vivo, si no se está presente siempre, ¿no? Tiene que tener este esta tensión, eh, que es una tensión también siempre, ¿no? A ver las cosas. Y, y ¿Sabes no que cuando bueno, tú mencionas ah, sobre Latinoamérica porque eh, como también me preguntaste cómo se ha transformado en el contexto de la pandemia y, y el sí de sí sí en estado de este otro planeta en Finlandia ah, claro aquí la verdad ocurre de otro modo yo sigo teniendo digamos esta forma de. Uh -huh. Proceso creativo. Um, siempre salgo con mi cámara fotográfica. Eh, ¿Aún tiene la GoPro o no? No, esta, esta, esta eh, cámara fotográfica ya casi no la uso. Ah, sí. Me Porque me acuerdo que sí, sí. te interesaba muchísimo, sí, sí, me acuerdo Por también. La idea de, de la acción, ¿no? de mm incorporar incorporada en el cuerpo. Sí, sí. Um, cuando estoy en la calle fotografiando lo que ocurre afuera, me pasa que, bueno, uno, siento que eh, yo mismo estoy haciendo una performance. En este pueblo donde me vine a vivir hace un año, a cinco horas de Helsinki, eh, soy quizás como... No, somos dos estudiantes extranjeros en esta escuela sí, de arte. Estoy sí. ahora estudiando. Y bueno, pues es un performance estar acá. ¿no? Sí, ah, claro. En el sentido de, de que bueno, soy el centro de muchas miradas y pues, la gente se pregunta muchas cosas y. Algunas son más curiosas, se atreven a acercarse, otras que otras. Entonces, esto para mí forma parte ¿no? de, de lo uh -huh. que estoy ahora investigando en, en este proceso de, de estudiar arte aquí en la escuela. Que por cierto, vine gracias a, a que supe que ah, porque Oya, que era el organizador del evento donde estuvimos en Turku, uh -huh. él es el... Es, forma parte de la materia de performance en esta escuela. Ah, qué es bueno. Ah, sí, tú, tú me, me hablado de eso, que Apo ah, pues, estaba ahí también. Qué bueno. Que es una persona, no solo, uh, al, alguno que tiene una actuación como profesor, pero también no es al mismo tiempo el profesor en el sentido tradicional, sino que tiene este, esta visión, ¿no?, de... De, de performero también, sabes que estaba mirando a nosotros ahora este cuadro que está ahí y me pareció que tú estabas en el sitio de la, del artista y yo estaba en el sitio del teórico que hace las explicaciones para el trabajo del artista. Entonces me resolví cambiar todo eso por la primera vez. Entonces voy a cambiar totalmente y mostrar que también estamos acá con, con Elio Chica con todo eso, con los parangoles, ¿no? y con el club de regatas de Botafogo, para decir que también eh, el profesor, que también soy, también es alguno que no está solo, sentado en su en su, en su cadera, sino que está en movimiento también en el espacio y que el espacio también se cambia todo. Y con esto vamos a encerrar esta presentación de Ignacio Pérez Pérez en el Perfolatino. Eh, agradezco anticipadamente a todos que vinieron a ver a nosotros acá, eh, sobre todo a eh, Ignacio, que estuve con nosotros en esta hora y media de discusión sobre performance, la performance de, del mundo, la performance de Brasil, la performance de Latinoamérica. Eh, las cataratas de Iguazú. Querido, muchísimo obrigado por venir acá. Sabía que contigo tenía el, los estímulos para hacer algo eh, menos convencional, que siempre lo hago más convencional, ¿no sabes de esto? Entonces, eh, eh pero tengo que explicar al público que no despliego eh, el, el, el Iphone que utilizo como cámara porque ya está con la batería rota. ¿no? No hay... Ignacio sigue siendo un estudiante, yo sigo siendo un estudiante. Entonces esto no significa que hay la tradicional separación en te entre teoría y práctica. Nosotros estamos acá juntos. Estamos... Querido, gracias. Te dejo gracias, la palabra para sí, decir sus ah, últimas palabras. Eh, muchas gracias por la oportunidad. Ha sido este ah, ejercicio de tener la voz, de traer recuerdos, de poner aquí a mis compañeros en comunicación uh -huh. con mis compañeros. Veo que tienes ahí a Tim Maya, sin Maya, sí, sí, está acá. Con nuestros recuerdos y con las promesas de hacer más, estamos planeando una segunda Slavic tropical. ¿ya? Entonces, te, te, te ruego que hables de este, de este programa con tus amigos en Finlandia, con tus amigos todos. Vamos a publicar esto lo máximo. El programa que, se, que llega a la que se publica, está siendo publicado hoy, pero estamos planeando antes, el 17 de junio. Hoy es 17 de junio. Hoy estamos, en, okay. estamos en el presente del futuro. Entonces, gracias muchísimo, querido sí. Ignacio. Eh, cuando yo estuve en, la, en este lugar, Sí, las cataratas de Iguazú en Iguazú, la frontera sí, con la triple frontera. Sí. Yo conocí a un, un hombre a quien le pregunté, él, él parecía saber cosas. Mm. Yo le pregunté, ¿qué son las fronteras? Me pareció curioso que en este lugar eh, ocurriera este fenómeno que llaman las triples fronteras, uh -huh. dado la distribución ¿no? del río. Uh -huh. Y él me respondió, las fronteras existen para ser cruzadas. Entonces... <risa> Vamos a hacer el cruce de las fronteras. Estoy aquí, estoy allá. Muchas gracias. Estamos juntos. Gracias, querido. Eh, voy a te pedir que te quedes ahí porque voy a encerrar el programa, pero eh, seguimos hablando. A todos los que asistieron y todos los que van a asistir, gracias muchísimo. Este fue el cuarto perfola chino el mes próximo. Recuérdate todos los meses, uh, una vez por mes, en tercer jueves a las 15 horas. Estamos acá en Canal Arte a Vivo, que es un proyecto de extensión del Centro de Cultura, Lenguaje y Tecnologías Aplicadas de la Universidad Federal de Recóncavo de Bahía, Brasil. Estamos acá para conversar con nuestros hermanos de otros. En el mes próximo, en julio, tenemos un nuevo invitado, una nueva invitada para, para esta charla. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta el mes próximo. Chao.